Esto es increíble, señores. saluda a Villalona. Oh. RD ocupa el séptimo lugar eh, en los países de América con mayor consumo de alcohol. Señores, esto es increíble. Séptimo. En un lugar, eh, ya, eh, eh, está fuerte entre tantos países. Señores. República Dominicana ocupa el séptimo lugar entre los países de América que tienen un mayor consumo de bebidas alcohólicas con un promedio de 6.9 litros por persona. Yo creo que hay un amigo mío ahí, lo tomaron en cuenta. Y un 13% de la población presentan diversos grados de dependencia del alcohol. Yo creo que ese, ¿cómo que se dice? Ese censo lo hicieron aquí en Macorís. La información le ofreció a la viceministra de Salud Colectiva y Belice Acosta durante el acto de conmemoración el Día Mundial sin alcohol, oye, en un Día Mundial sin alcohol, esto es increíble el cual se realiza cada 15 de noviembre con la finalidad de hacer llamado, e atención ante el riesgo que representa para la salud especial para las embarazadas y menores de edad Carlos y tú sabes que también lo, eh, hay una tasa muy grande de menores de edad consumiendo alcohol y que se le vende eh, de esa forma aquí en República Dominicana eso es así, tenemos que controlarlo. Yo mismo no soy muy amante. Yo sí tengo que estar tranquilo en un sitio sin, sin un traguito, pero a veces un trago, un trago social. Trago social. Un trago social. Un trago Llegó Villalona. Llegó Villalona. Llegó Villalona, caramba. Llegó resuelve. Muchachos, resuelve de una vez. Nuestro hermano Villalona, Génesis, llega rápido. Señores, séptimo lugar, yo creo que debemos controlarlo, ¿verdad? Que lo sepa. Y mira que eh, yo me atrevo a decir que en estos tiempos ha aumentado más la cantidad de consumir alcohol. Ya que hay mucha gente que está en su casa y se sienta en su casa a tomar su traguito y también eh, excede su sí, niveles sí, de yo alcohol. creo yo creo que ahora con este, este problema de, de, del toque de queda y la pandemia, eh, se ha alterado más eso porque la gente... Y también afecta a la psicología de la persona y la gente para... Eh, buscar de una forma u otra es hd al alcohol. Claro, eso, eso es así. Ustedes se tomó su traguito, flaco. Ustedes se tomó su traguito. No, eh, no, el flaco no toma, el bebé. Él no toma, el bebé. Y, y, y nuestro hermano aquí, nuestro hermano eh, soporte. Yo tomo vino. En cámara. tomo vino. Todo el mundo. Ellos toman vino, pero eh, son y dos galones y, y tres que y, se y, beben. Pero dile que no diga la marca. Eh, vino, ya tú sabes. Eso es el... El casillero del diablo me gusta. casillero de qué? Eso hay que comer bien para eso. Hay que estar bien alimentado. de ¡Wow! ¡Guau! ¡Cómo! Es verdad, ¿verdad? La Va con un vino. Va con un vinito. No hay para la compañía. Ondre, más para ponerle un vino al lado. Soporte tan experto que él te dice los años. Él lo huele. Lo, te dice el lo, año que tiene lo, el vino. Lo huele. El catador el de vino. catador. Se llama maridaje. Maridaje. Oye. Maridalia Maridaje. Maridaje. No, uno aprende. No, no. Uno aprende cada día más. Pues se llama maridaje. Sí, okay. aprendiendo con esos bordes. Es de cuatro